me tienes contigo y no sabes lo que aprendí Tú como, como productor musical eh, ¿Cuál es tu opinión acerca de los festivales que hasta el año pasado eran bastante seguidos aquí en, en, en Lima en el que Líbido por ejemplo alterna con no sé, desde Yajaira Plasencia hasta Aguamarina pasando por no ¿Ah, sé ¿sí? Es una fotografía del Perú, ¿no? Como acá es siempre la combinación de las cosas en la comida, en la cultura, y eso entonces, qué bueno que funcione, porque siempre, igual que el arte y la cultura, se puede promover de diferentes formas. La idiosincrasia peruana consume de todo. Consume rock, consume pop, consume metal, consume salsa, consume cumbia, consume reggaetón, consume urbano, consumen de todo, consumen livio, consumen consume, lirio, consume vida live, consumen Danila D'Arcourt. Consume, ¡Oh! consume agua marina, armonía 10, saperoco, etcétera, etcétera. Entonces, los empresarios se han dado cuenta de que por qué limitar, o por qué ser puristas, por qué hacer un festival solo de rock. Nosotros, cuando yo estaba en el grupo, no sucedía tanto, pero Sí íbamos a alguna provincia, eso me, imagino. me acuerdo que fuimos a Huacho una vez a un festival en Huacho y nosotros éramos la única banda de rock y habían grupos de cumbia y habían grupos y, y felices la gente, o sea, entonces, esto no empezaba ahora, esto ya sucedía. Nunca ha sido extraño eso para nosotros y te voy a decir que el primer concierto de nuestra historia previo al primer concierto oficial que tuvimos en la Noche de Barranco fue en un parque en el Naranjal donde habían grupos folclóricos de salsa y, y nosotros en el rock. Nunca nos ha parecido extraño, o sea, siempre hemos estado eh, de vez en cuando yendo a eventos donde se escucha todo tipo de música y nos parece bien porque más que, o sea, más allá de que el empresario hace negocio es el resultado de lo que la gente quiere escuchar. Si la pasa bien con todos nosotros, en buena hora.